Y ahora te despiertas, pero me interesa saber más por qué te despiertas. Te apuesto a que sonámbulo, vas a la cocina, te haces una taza de café con las lagañas todavía en la cara y ¡boom! Te metes en la rutina, esa rutina que hace que todos tus días parezcan uno solo y no sabes si es lunes, si es miércoles, si es viernes o okay. qué. ¿Por qué corres como un pollo sin cabeza? ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no haces esos proyectos que no dejan de estar en tu cabeza diciendo tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo? Te tengo una respuesta, una de muchas posibilidades pero la que encuentro que te puede ayudar más en este predicamento porque fue la que me ayudó a mí así que quédate en este video para saber cómo vas a construir tu rutina o ritual de la mañana Bienvenido una vez más Cronopio, yo soy Olga Semoret, esto es Mujer Cronopio y de qué hablamos aquí, aquí hablamos de multipotencialidad, de salud mental, de productividad y de todas aquellas cosas que puedan atraer a tu curiosidad. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo las herramientas que tú Necesitas para ser una persona exitosa. Incluso tengo las herramientas para que definas qué es el éxito para ti. Así que quédate, suscríbete, dame like, comparte este video con personas a las que creas esta información les puede llegar en un momento oportuno. En este video te quiero hablar de la rutina de la mañana. Pero vamos a cambiar un poquito esa noción por ritual de la mañana. Ritual como aquello que hacemos repetidas veces para lograr un objetivo, para tener como algo, un ancla a la cual podamos volver. ¿Por qué es importante la rutina de la mañana? Pero más atrás de eso, ¿por qué es importante tener una rutina? ¿Para qué tener una rutina? No tiene sentido que tengas una rutina si no tienes un propósito para levantarte temprano o un propósito para empezar el día de una manera diferente. El ritual de la mañana sirve para qué? Si necesitas tiempo extra para trabajar en tus proyectos personales, en los proyectos que no puedes dedicarle las 8 horas del día laboral porque tienes un trabajo, esta rutina de la mañana lo que va a hacer es sacar ese tiempo de manera tal que lo puedas aprovechar. Que no sea un, una hora que quitas aquí, una hora que quitas allá, sino que sea algo repetitivo que te permita avanzar a un paso tal que puedas ver resultados. Si eres alguien que está trabajando en sus proyectos, si no necesitas esas dos horas porque ya tú estás trabajando en lo que quieres trabajar durante todo el día, la rutina de la mañana también te va a servir para comenzar la mañana de una manera tranquila, de una manera ordenada y con la mejor disposición para que ese día sea un día productivo. No te hablo de productividad en el sentido de que hago mil cosas al día. Te hablo de un día en que tú te sientas satisfecho con las tareas que llevaste a cabo. En lo personal, tener una rutina para la mañana a mí me sirvió para darme cuenta de que sí tenía el tiempo disponible para hacer ese trabajo profundo del que habla Cal Newport en su, en su libro. Y es el trabajo profundo que necesitas para la creación, creación de contenido, creación de productos, creación de servicios, creación en general. Si no has visto el video sobre el o no conoces el libro de Cal Newport, por acá arriba te voy a dejar el link al video que habla del libro, de lo que es trabajo profundo. En esta parte, quiero que nos preparemos para armar nuestro ritual de la mañana. Para ello, vamos a tener que tomar en cuenta seis aspectos que te voy a decir a continuación. Así que, lápiz y papel y toma nota. El primero, ya te lo dije, te lo volví a repetir, te lo dije 20 veces y ya espero que lo sopes decir, y es el propósito. Si no tienes un propósito definido para determinar qué vas a hacer con esa mañana, si tu propósito es relajarte para el día de trabajo que te toca, si tu propósito es preparar las reuniones que tienes ese día, si tu propósito es conectar con esos clientes que tienes que conectar, ya lo tienes. Pero si no tienes un propósito, todo esto de la productividad, todo esto del desarrollo personal se hace cuesta arriba. Porque no tienes claro hacia dónde vas. No vale la pena que digas, sí, voy a hacer un ritual de la mañana porque mujer cruel me dijo que era... ¡Bien! Era lo que tenía que hacer y lo he visto en otros videos y tal qué sé yo. Es como hacer una dieta. Si tú no estás convencido de la dieta, la palio, la keto, la que comes carbohidratos, la que comes lechuga, eso no va a ser sustentable. Va a llegar un punto en que no vas a seguir. ¿Por qué? Porque tienes que tener un propósito. Tienes que descubrir tu relación con las cosas para poder avanzar. Lo segundo es que el ritual de la mañana no se crea de la noche a la mañana. <risa> sí. Es un chiste y muy malo, lo sé, discúlpenme. Pero lo que les quiero decir es que no se pongan a inventar a hacer mil cosas a la vez porque no funcionan. Tienen que hacerlo paso a paso, poco a poco y tienen que tener paciencia. Es lo mismo que cambiar hábitos, dejar de fumar, hacer una dieta nueva, empezar una rutina de ejercicios. ¿Por qué fracasamos? Uno, porque no tenemos un propósito claro, definido. Dos, porque no nos damos tiempo para experimentar y analizar lo que queremos lograr. No nos damos tiempo de construir el hábito. El 3 va de la mano con el 2 y es que tienes que incorporar elementos poco a poco. Imagínate que tú tratas de crear 30 hábitos a la vez. ¿Qué crees que va a pasar? No va a pasar nada bueno. Así que ve agregando elementos poco a poco. Un poquito más adelante en este video te voy a dar muchísimas ideas de esas piezas de Lego que puedes ir incorporando en tu ritual de la mañana. Te voy a dar la idea y voy a construir el mío contigo, así que quédate en este video y también aprovecho para recordarte que te suscribas y me dejes un like si te gusta este contenido. Cuarto, tienes que determinar cuánto tiempo le puedes dedicar a tu ritual de la mañana. Por favor, te pido encarecidamente que este sea tu, tu ritual. No el de tus hijos, no el de tu esposo, no el de tu esposa, no el de tu mamá, no el de tu papá, no el de tus hermanos, no el de tu perro, no el de tu gato. Tiene que ser... Tu ritual para la mañana. Es como tú te preparas internamente, te conectas contigo para luego conectar con tu familia, con tu trabajo, con tus actividades del día. Así que es muy importante que esta rutina que estamos construyendo, que este ritual que estamos construyendo sea para ti, de ti, para ti, tú contigo, amigo misma me, myself, and I. Ya me entendiste por dónde voy. Cinco. más difícil. I know. La consistencia. Tenemos que ser consistentes en lo que hacemos. Esto no quiere decir que si no, nos funciona alguna de nuestras prácticas. Tenemos que empeñarnos en hacer encajar las cosas que no encajan. No, la constancia, la consistencia... Es lo que te va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque ser consistente, por ejemplo, es intentar las cosas por una semana y evaluar cómo te va. Es no empeñarse en hacer algo porque le funciona a otra persona, porque tienes que entender que no existen fórmulas mágicas, que tú eres tú y lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti y viceversa. Y lo último es que juegues, experimenta. Hay mil ideas para el ritual de la mañana. Encontré una página que les voy a dejar en la descripción que me encantó, que es 127 ideas para rutina de la mañana, desde tipos de ejercicios que puedes hacer, desde tipos de meditaciones, tipos de, de, de comida, si vas a hacer jugos verdes, si vas a hacer, si, si lo puedes incorporar con tu régimen alimenticio, en fin, tienes mil sitios web para que te inspires lo importante es que lo hagas estructuradamente que lleves un diario que analices cómo te vas sintiendo porque no vale la pena que implementes todo esto si no haces experimentación cuando te digo experimentación es que nos vayamos, nos vayamos un poco al método científico y es ok, yo tengo la hipótesis de que este método me va a servir si lo combino con este y armo esta rutina si lo sigo por 30 días ¿Qué pasa con la experimentación? Tengo que anotar mis observaciones, comparar y ver si la hipótesis se comprueba, si no tengo que cambiar y empezar de nuevo. Esto es un trabajo, señores. Esto no va a pasar, como ya les dije, de la noche a la mañana y requiere que prestes atención. Sin embargo, te garantizo que por cada minuto que tú pases construyendo esto para ti, Va a ser un minuto, van a ser horas, van a ser días, van a ser cosas que no te vas a poder imaginar. ¿Por qué? Porque simplemente vas a tener dos cosas súper importantes. Vas a tener ese tiempo que dices que no tienes para trabajar en lo que tú deseas, en lo que tu corazón anhela. Y lo segundo es que vas a poder llegar a tu día con la mejor disposición preparado, preparada para enfrentar Todas esas actividades para salir así como como si saliéramos así en nuestro caballo como Don Quijote a pelear contra molinos de viento o bueno, dragones y rescatar doncellas y bueno, ustedes me entienden por dónde voy.